Hoy os traigo un video en el que vamos a estar viendo mi servidor. Eh, ya ha vuelto. Eh, he estado modificándolo un poco. Y bueno, como podéis ver, le he puesto aquí una miniatura. He puesto aquí eh, un mensajito. Aquí la miniatura, pero más grande y con un fondo. Aquí lo mismo. Y aquí he puesto pues otra como una descripción. No, no, no es algo muy exagerado. Vamos a meterlo. Estoy con Spanish Noob, porque es el, el jugador que aún no lo he probado en este servidor. Los otros los tengo la mayoría bastante llenos de cosas porque ya he estado jugando bastante. Y nada, pues vamos a, vamos a dar una vueltita. Vale, ya estamos aquí. Eh, vamos a movernos. Estoy aquí con Spanish Noob, como podéis ver. Eh, han cambiado una cosa, que es esto que es lo que acabo de hacer. Y es que ahora el chat, pues, es diferente. He puesto hola, voy a poner ahora adiós por poner algo, ¿sabes? Y bueno, esto no va no va subiendo como era antes. Bueno, sí va subiendo si sí, la gente va escribiendo cosas, pero... Eh, como por eso que acaban de caer cosas en la militar base. Y veis que ahí que desaparece. Antes no, antes se mantenía. Eso, pues bueno, está bastante bien. Es una cosa bastante chula, que no lo dije en la actualización, pero bueno aquí lo tenéis de todas formas eh, aquí hay un coche y no lo madre, madre mía este coche este coche porque está aquí y nadie lo ha cogido ya ya o sea, vamos, ha sido looteado muchísimo muchísimas cosas de del server muchísimos coches muchísimos de todo pero bueno Aún así, hay cosas que aún, como podemos ver, pues no están... No las han looteado. Bueno, el... El esto, el Spawn, sigue siendo lo mismo. Es un por 5 entre por 10. Más o menos. Es lo que nos suelta este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Entre... Entre esos... ¡Ostras! Mira esto, lo que me ha soltado. Se me han soltado cosas interesantes, eh. Esto no, no creo que lo quiera. Pero bueno... Oye, aquí había algo y ha desaparecido. Vale. Esto también es otra cosa, pero no sé cómo puedo cambiarlo. Y es que a veces aparecen algunos sí. ítems. Ah, no no, no, no, no. No, lo he cogido, lo he cogido. Lo que pasa que era... Era esto, era adaptativo. Vale. Esto no puedo cogerlo. La copies si me la voy a quitar, prefiero la de ser mucho más. Está clarísimo. Vale, vamos a. Vamos a coger aquí esto, vamos a poner esto y vamos a poner esto. Vamos a coger el lock home este. Y vamos a ponerle también cositas. A ver. Vamos a ponerle esto, esto y esto. Bien y pues cogemos también la escopeta y le ponemos esto y esto y bueno, la mira es un poco mierda, le podemos poner esto vale muy bien, eh, un detonator también me lo puedo llevar, MRS un poco de comida bueno pues así iría ya hombre, bastante bien, la verdad, para acabar de empezar eh, y bueno, la experiencia, la experiencia no es excesiva yo también quería quería que fuera así porque no quiero que tampoco te puedas chetar en un segundo que puedes hacerlo de objeto pero quieras o no la experiencia también es muy importante así que vas a tener que matar zombies sí o sí para conseguir bastante experiencia también quería ver a ver si cuando matas a alguien que también te sueltan experiencia cosas de esa pero bueno por ahora lo vamos a dejar así y bueno, pues este sería el servidor. La verdad es que bueno, eh, a mí me gusta el Cyprus Survival, un mapa que bueno, que no que no mucha gente frecuenta. Es un mapa que no. Que no existe demasiado servidores con este mapa, vaya. Y bueno, pues está bien, ¿no? Que haya un poco de, de variedad de todas formas si veo que a la gente no no le termina de convencer o algo pues lo que haré será cambiarlo a yo que sé a pei o algo por, por decirlo por cierto, este arma que estoy usando ahora mismo me parece un cheto increíble ¿eh? de verdad, me parece una de las mejores eh, de las mejores armas que hay actualmente que han metido ¿eh? de, estas, de estas que han metido recientemente de, de las mejores, porque es un arma que hace Es como un saber todo Pero con más balas Y como con un silenciador No sé, tío, a mí me encanta Me encanta lo que viene siendo El arma, no sé a vosotros Bueno, y nada más Era más que nada para eso, para enseñaros El servidor otra vez He hecho bastantes vídeos ya enseñando el servidor Pero bueno, lo hago simplemente para que ustedes Veáis que Que ha vuelto, ¿no? Que... Que ya hay server otra vez y demás. Así que nada, yo espero que os haya gustado el vídeo. Espero veros por el servidor. Como no, otra vez. Y nada, si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis. Dadle a like. Y yo os lo traeré. Así que nada, lo he dicho. Que veáis este capítulo. Espero que os haya gustado. Y adiós.